Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. Vimos en capítulos anteriores que las incógnitas de las estructuras reticuladas son la magnitud de los esfuerzos en cada barra, a lo que podemos sumar las reacciones de los apoyos. Para encontrar esas incógnitas disponemos de igual cantidad de ecuaciones, que son las ecuaciones de equilibrio vertical y horizontal en cada nudo. Vamos a ver cómo programar un código que arme las ecuaciones de equilibrio y las resuelva. Lo haremos en el lenguaje Python. De todas formas, ustedes podrán seguir este video y programar en el lenguaje que prefieran. Pueden instalar Python con el paquete NumPy a través de un administrador de paquetes, como Miniconda. O pueden usar una versión en línea, por ejemplo, en esta dirección web. Cabe aclarar que en Python, el primer elemento de un vector es el número 0 y los siguientes son el 1, 2, etc. Lo primero que haremos en nuestro código es cargar el paquete de cálculo Numpy con este comando. Tendremos que ingresar los datos del problema, que vamos a escribir como matrices y que mostramos para el ejemplo de la figura. Tendremos la posición de cada nudo con sus coordenadas X e Y definidos en una matriz que llamaremos nudos. En nuestro código lo definimos con esta línea. La cantidad de nudos es la cantidad de filas de la matriz nudos, y se calcula con la siguiente línea. De manera similar, definimos las barras con los nudos de sus extremos, con esta línea, y calculamos la cantidad de barras. Además, tendremos la posición y dirección de las reacciones. Para esto, definimos la matriz apoyos donde la primera columna será el número de nudo que tiene un apoyo y las dos siguientes serán 1 o 0 para la dirección horizontal y o vertical respectivamente indicando con 1 si el movimiento está impedido finalmente tendremos las cargas externas que definimos como una matriz de tres columnas donde la primera indica el nudo en la que actúa la carga y las dos restantes las componentes de fuerza en dirección horizontal y vertical respectivamente. Podemos expresar a las incógnitas como un vector columna, que llamaremos I, compuesto primero por los esfuerzos en las barras y a continuación las reacciones de apoyo. Lo mismo podemos hacer con las cargas externas, que llamaremos F. De esta forma podemos expresar al sistema de ecuaciones como el producto de una matriz M, por el vector incógnita igualado al vector de cargas externas, que será el término independiente. Ordenaremos las ecuaciones de acuerdo a la dirección X primero e Y después, según la numeración de nudos. La matriz M será entonces la contribución de los esfuerzos de cada barra y de los apoyos en las ecuaciones de equilibrio, por lo que será una matriz cuadrada de 2N filas y columnas. Sus elementos son los cosenos directores de las direcciones de las barras y de los apoyos. Inicializamos la matriz M con coeficientes igual a cero de esta forma. Para definir los elementos de la matriz M, escribimos un bucle FOR, iterando para cada barra del reticulado, guardando los números a los que llega la barra en cuestión, como N1 y N2. Luego calculamos la proyección horizontal LX y la vertical LI de la barra utilizando las coordenadas de los puntos N1 y N2. Y calculamos su longitud por medio del teorema de Pitágoras. Cabe aclarar que en estas líneas se llama el número de nudo restándole la unidad. Esto es porque en nuestro problema empezamos a numerar los nudos desde 1 y Python numera desde 0. A continuación vamos a asignar los cosenos directores de las barras en la matriz M, calculándolos como las proyecciones sobre la longitud. La fila correspondiente de la matriz M es igual a dos veces el número de nudo menos uno. Esto es porque hay dos ecuaciones de equilibrio por cada nudo anterior al nudo en cuestión. Por ejemplo, para la ecuación de equilibrio en dirección X del nudo 3, corresponde la fila 5 de la matriz M que en Python es el elemento número 4, mientras que para la I se le asigna a la fila siguiente de la matriz M. La columna correspondiente es el número de barra en cuestión. Como suponemos que las barras están traccionadas, cada barra tira de los nudos, por lo que los valores de los cosenos directores tendrán el mismo signo para el primer nudo y signo contrario para el segundo nudo de cada barra. Ya están procesadas las barras, pero falta incorporar la contribución de los apoyos, para lo que hacemos un bucle for con la cantidad de nudos apoyados, a. Vamos a llevar la cuenta de las restricciones que se van definiendo con el contador na, que en principio igualamos a cero. Dentro del bucle guardamos el nudo en cuestión con la variable nn y buscamos primero para la dirección x utilizando la función if para ver si está restringido. Si está libre, no hacemos nada y quedará un 0 como elemento en la matriz M. Pero si está restringido, asignamos un 1 como coseno director en la matriz M. La fila correspondiente es igual a dos veces el número nudo menos 1 para la dirección X, como en el caso de las barras. La columna será el número de barras más el contador NA. Lo mismo hacemos para la dirección Y. Con esto terminamos de armar la matriz M. Vamos a definir el vector de cargas externas. Para esto, inicializamos el vector f y recorremos con un bucle for la variable cargas para asignar los valores a la fila correspondiente. Ingresamos valores cambiados de signos porque pasamos el vector f al otro término. Con esto ya tenemos todo listo para el cálculo. Las incógnitas se calculan con esta línea. ¡Y listo! Ya tenemos el resultado. Lo podemos ver con esta otra línea. Primero están los esfuerzos en las barras, con signo positivo para tracción y negativo para compresión. Al final están las reacciones de apoyos. Pueden verificar el resultado resolviendo el problema a mano. Una pregunta interesante es si el código es capaz de resolver un reticulado igual al del ejemplo con un apoyo fijo en el nudo 3 y sin la barra B. Podríamos graficar los datos del problema y la solución, o incorporar una interfaz de usuario. Esto queda para que ustedes lo hagan, ya que vamos a seguir con el contenido de la materia en los próximos videos.